Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Loctor Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy toca hablar de este libro que se llama La Semilla del Diablo Escrito por Aira Levin conocido también mundialmente como El bebé de Rosemary. Mi primer acercamiento con esta historia fue a través de la película de los años 70, creo que se llama también El bebé de Rosemary. Y cuando yo me di cuenta que esa película estaba basada en un libro, mis ganas de leer la novela aumentaron año con año, hasta que por fines de 2016 conseguí el libro, lo leí y me encantó. Así que vamos a hablar ya de él. <risa> La historia, como ya todo mundo debería saber Es sobre esta pareja de jóvenes casados que están buscando en dónde vivir Un día les hablan y les dicen ¿Saben qué? En esta gran casa importante de la ciudad de renombre Hay un departamento disponible ¿Lo quieren? Pues lo quisieron Aceptaron, firmaron contrato y se fueron a vivir ahí cuando llegan no hay nada extraño, Rosemary nuestro protagonista empieza a decorar el departamento, alfombras nuevas, papel tapiz nuevo, muebles nuevos y su esposo que es un actor pues está de casting en casting porque espera encontrar un papel muy importante para su carrera porque está joven y él cree que es el mejor momento de su carrera actoral o por lo menos eso es lo que él piensa. Al principio se nos dan algunas señales de que Rosemary ya quiere empezar a tener hijos pero su esposo no por lo mismo, por el punto en el que está en su carrera así que la pareja tiene un día a día normal comen, tienen sexo, siguen decorando la casa nuevas oportunidades de trabajo, todo va bien hasta que conocen a sus vecinos a partir de ahí muchas cosas empiezan a cambiar la conducta de su esposo, algunos regalitos que le dan los vecinos hasta que llegue el punto en donde una noche Rosemary está en una cena romántica con su esposo toma un poco de alcohol y se desmaya en ese desmayo tiene un sueño medio extraño y cuando despierta a pesar de que todo parece normal ella nota un cambio muy importante en su cuerpo y es que ella cree que está embarazada, a partir de ahí las cosas poco a poco empiezan a escalar hasta que llegamos a ese final que nos ha dado tantas referencias en muchísimas películas y ha inspirado tantas cosas porque a pesar de que es un final muy simple dentro del libro y dentro de la película es muy significativo por lo que puede representar en algunos aspectos muy importantes ¿no? de nuestra sociedad y de nuestro pensamiento sobre lo que es el mal en el que estamos viviendo todos hay muchas cosas que me llamaron la atención de este libro y es que es muy simple de leer, no tiene una atmósfera pesada, no tiene descripciones super desarrolladas, es un libro concreto que te cuenta lo que te quiere contar y va directito al grano al principio, más bien no al principio sino que en el 80% del libro hay mucho misterio, hay detalle por ahí que se van presentando Que al principio podría no tener sentido En especial si nunca has visto La película o leído el libro Pero que ya al final cuando Rosemary Empieza a analizar todo lo que le estaba pasando Empiezan a tener una importancia Muy muy cañona que tú dices Ay Dios mío pobrecita De Rosemary y eso es algo por lo que Me gusta esta historia No recuerdo muy bien cuál fue mi reacción La primera vez que vi la película Porque la vi cuando era muy joven así que probablemente Me haya quedado dormido pero las veces que le estuve viendo después, algo que yo sí tengo muy presente es que me sacaba mucho coraje y mucha tristeza ver a Rosemary cayendo poco a poco, demacrándose, cómo su salud iba empeorando, porque yo ya sabía lo que estaba pasando, lo que le estaban haciendo, así que me daba mucho, mucho coraje ver cómo Rosemary con esa inocencia que tiene al principio, acepta todo lo que le está pasando como algo normal y no se da cuenta de que están jugando literalmente con todo su cuerpo y con con toda su alma así que eso es algo que en la película me da muchísimo coraje y leyendo este libro me causó lo mismo porque se nota la inocencia de Rosemary desde el principio hasta casi el final de la película y es imposible no sentir tristeza por lo que le está pasando y también coraje por lo que le están haciendo lo que me lleva al siguiente punto y es que prácticamente los malos de esta película son los vecinos de esta pareja porque son los que le dan todas esas cosas raras a Rosemary, son los que preparan todos esos rituales que se ven a lo largo de la historia, pero la verdad es que a mí el personaje que más me hace enojar es el esposo de Rosemary, porque prácticamente él es el culpable de todo lo que le sucede, sus vecinos no hubieran hecho nada si él no hubiera aceptado el trato que le proponen, así que a pesar de que los vecinos son como que la mente maestra de todo el plan al final del día el culpable es el pinche esposo de Rosemary y que hasta ahorita es el personaje que más coraje me da principalmente en el libro, en la película como que no notaba tanto eso pero una vez que leí el libro y ver todos esos pequeños detallitos que el esposo iba ocultando hicieron que el odio hacia él fuera creciendo más y más en mi corazón otra cosa también muy interesante del libro es que el final a mí me pareció tierno A pesar de todo lo que le pasa a Rosemary Y a pesar de que el bebé que está ahí Sea literalmente el hijo de Satanás El demonio El nuevo anticristo en el planeta Me pareció muy tierno cómo termina Porque Rosemary... Eh, termina aceptando Que esa cosa que está ahí es su hijo Independientemente de quién sea el papá Es su hijo y trata De aceptarlo, trata de quererlo Le dice así como que, como se le habla Un bebé, no, que te pasa cosita Por qué tan triste, por qué tan serio Porque el bebé por cómo se describe es como que Muy serio y horrendo, pero Rosemary Trata de hablarle como que Si fuera el bebé más hermoso del mundo Y eso fue algo que se me hizo muy curioso Porque a pesar de que es un clásico Del terror, tiene ese final medio tierno que como que todavía no encaja muy bien con lo que estoy haciendo porque no me dio la tarea de ver la película después de leer este libro pero no me acuerdo que la película sea así yo recuerdo que la película termina con Rosemary muy impactada y agarra el bebé y como que dice, ay mi niño pero sigue con esa cara de impacto y aquí hay un poco más de esa ternura que la verdad me sacó de onda cuando lo leí sin duda alguna, la película es una buenísima adaptación. Hay algunas cosas que cambian. Ya lo dije, no he visto la película, pero por lo que yo recuerdo, cambian algunos detalles pequeños, pero no que impacten mucho a la historia. Así que hay diálogos que literalmente se pasan de libro a la película. Hay escenas que literalmente se pasan de libro a la película. Y yo creo, por lo que he leído, que es... Una de las mejores adaptaciones que yo he visto de libro a película, así que si ya vieron la película es muy probable que lo que que lo que lean en el libro no les vaya a impactar tanto. Eso fue algo que me dejó alguien en un comentario, no me acuerdo en dónde, cuando dije que quería leer este libro, que era prácticamente lo mismo. Y la verdad es que es prácticamente lo mismo. Así que si les gusta la película y si no se cansan de verla una y otra vez, como me ocurre a mí, es muy probable que disfruten muchísimo este libro, porque lo vuelvo a repetir, hicieron una adaptación increíble. Así que por ahora es todo. Si ya leyeron este libro, me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y si no, está totalmente recomendado. No es un libro muy terrorífico, no tiene muchas escenas que te vayan a dar asco, que te vayan a impactar, pero creo que cuando lo terminas de leer, si te quedas pensando en la idea, en el significado que podría tener que haya nacido el anticristo Es probable que a partir de ella Vengan las pesadillas Pero cuando lo, cuando lo estuve leyendo La verdad es que no me dio mucho miedo Terror, todo eso pasó después de que lo leí No se olviden de que pueden seguir A un lector nocturno en Facebook Twitter, Instagram, Snapchat Y también en Tumblr En la parte de abajo les voy a dejar todos los enlaces A esas redes sociales Junto con mi perfil de Vic y el blog del de canal Y como siempre les digo Espero que tengan una muy buena semana Que esperen con mucho muchas ansias Halloween y que le dan un muy, muy buen libro.